marcha 2328 es seguramente la marcha más difícil para nosotros eve te requiero siempre está con nosotros no te fuiste no te vas a ir nunca un beso grande un beso de todo, de todo, de que de decimos que vos querés. Que un beso grande para todos. Yo estoy con ella siempre y dispuesta y solo vamos a seguir su ejemplo, su lucha, sus consejos y su bondad. nos dijo la política no es un camino para conseguir un cargo la política es construir un proyecto político donde la distribución de la riqueza esté en el pueblo donde el Quería prometerle y poder cumplir que vamos a seguir la lucha con lo que ella nos enseñó y con lo que los compañeros nos ayudan y que vamos a hacer todo lo posible para seguir la senda que ella nos marcó. Muchas gracias a todos. Seguiremos la lucha, compañeros. Espero que siempre nos apoyen como hasta ahora. Un abrazo grande a todos. Un abrazo enorme a Eve que sé que nos está viendo. con la lucha esa enorme responsabilidad que, te, que tenemos de que de una vez por todas podamos construir esa patria justa libre, soberana extrañando, pero te prometemos que no vamos a bajar los brazos. Hasta la victoria siempre